Rajoy expresó apoyo a Venezuela tras reunión con Vecchio, Borges y Ledesma. Mariano Rajoy, presidente de España, expresó el apoyo del gobierno español a Venezuela luego de la reunión que sostuvo este jueves con Carlos Becio, dirigente de oposición, Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, y Antonio Ledesma exiliado político. El pueblo venezolano sigue contando con el apoyo de España en la defensa de la libertad, el progreso, los derechos humanos y elecciones democráticas con plenas garantías, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Beche compartió mediante su cuenta de Twitter que al mandatario español se le manifestó la necesidad de facilitar el trámite migratorio a los venezolanos en España. Los parlamentarios también se reunieron con Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España.